Muy buenos días, muy bienvenidas a todas. Muchas gracias por uniros a este ratito de práctica acompañando el amanecer de este sábado. Vamos a comenzar organizando nuestro campo, organizando la postura, En posición de sentadas. Elevamos Paihui. Al elevarse Paihui, arrastra suavemente toda la columna, se alinea y se pone recta. Abrimos Tianmen, la puerta del cielo. Y ya estamos conectadas directamente al universo. Retraemos un poquito el mentón. Relajamos los hombros. Con una sonrisa interior, abrimos Yintan eh, detrás del entrecejo, el espacio llamado del tercer ojo. La columna lumbar, migmen, por detrás del ombligo, por delante de la columna, un poquito hacia adelante. Los pies firmes en el suelo, apoyados con suavidad, pero con firmeza. Apoyamos los deditos de los pies y en el centro de la planta del pie está Yon Chuan, abrimos, como con unas raíces de chi, nos conectamos al centro de la tierra. Conectados al universo, conectados a la tierra. Conectados a la naturaleza. Nuestras conciencias se funden en un solo campo de práctica. Se funden con el campo de conciencia mundial y con el universo. Ya formamos un todo. El cuerpo relajado, expandido. Serenidad en el interior. Corazón a corazón. Apoyamos nuestra práctica común. Mi progreso es tu progreso. Tu progreso es nuestro progreso. Suavemente. Nos levantamos. Nos ponemos de pie. Para activar un poquito el cuerpo. Con los pies juntos, Paejui sigue elevado, conectado con el infinito universo. La columna recta, los hombros relajados. Yimen un poquito hacia atrás, el ombligo pegadito hacia atrás, hacia el men. la base del perimé, cerrado con suavidad hacia arriba, recordándonos que se asciende. Y las plantas de los pies abiertas, fusionadas con la conciencia de la madre tierra. Sin perder la verticalidad, comenzamos a vibrar suavemente. Las plantas de los pies nos levantan del suelo. Subimos y bajamos flexionando las rodillas. Y con la conciencia en lo profundo del cuerpo vamos dándonos cuenta. Vamos dándonos cuenta de cómo está el cuerpo por dentro. La conciencia en la cabeza observa, observa, relaja, relaja y va abriendo espacios. Observa la vibración de este cuerpo que poco a poco, de sólido, se va transformando en un cuerpo de chi abierto. La cabeza se abre, se abre y continúa en expansión. Relajas. Sueltas. Todos los bloqueos que hay en el sistema nervioso central, en los hemisferios, en el tronco encéfalo, en el cerebelo. Relaja. Suelta los pensamientos limitantes deja que todo fluya suave y en el cuello observa la vibración en el cuello comienza todo a abrirse cuando la conciencia observa el chi se transforma. Observa tu garganta, nota cómo vibra y relaja. Relaja tus cuerdas vocales, relaja el tiroides, relaja la columna cervical. Vértebra por vértebra, relaja. No pierdas la sonrisa. Es la información que quieres para ti, para todas tus células. En el cuello todo se abre, todo fluye con facilidad. Disfruta, disfruta. Siente cómo vuelve la vida a los músculos agarrotados al dormir tantas horas quietos. Quizás soñaste, suelta los sueños. Los hombros, los brazos, los codos, antebrazos y manos. Vibra. Observa. Sonríe. Si tienes algún dolor, lo sueltas. Si tienes alguna tensión, la sueltas. Cuanto más te abres, cuanto más te relajas, de forma natural el universo viene a ti. Viene con todo su amor. Con toda su capacidad de sanar cada rincón, cada célula. Tu ADN. Si solo necesitas abrir. Nada más. Y tus brazos son brazos de chi. Son brazos enormes, brazos vacíos. Consigue que vibre cada una de tus células, tus músculos, tus huesos desde el interior. En el pecho, la conciencia va a lo profundo, a lo profundo del corazón de los pulmones de las mamas y la conciencia se funde con todo el espacio y observa amorosamente y abre relaja Siente cómo el corazón continúa en expansión, abriendo, abriendo, abriendo sin límite. Disolviendo los muros que lo dejan dentro y lo aislan. No tienes que defenderte de nada. Los pulmones. Vacíos. Enormes, abiertos. Todos los bloqueos desaparecen por completo. La relajación es profunda. Y en el abdomen, en lo profundo del hígado, observa cómo vibra todo el hígado, cómo se activa la vesícula, ¡Wow! se expande. El páncreas y el vaso. Relaja. El páncreas es un páncreas vacío. Todo fluye bien dentro. Y en el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso. Vibra, vibra, vibra, vibra. Todos los bloqueos desaparecen. Echifluye bien con facilidad. Relaja, abre. Los riñones. Los riñones están encantados con la vibración. No hay nada que les guste más. La vejiga, cómo vibra. El aparato reproductor. Observa la vibración en toda la columna. La columna cervical, dorsal, lumbar, en el sacro, en el coxis. Relaja cada vértebra. Relaja cada espacio intervertebral, cada músculo, cada ligamento. La columna se hace enorme, es una columna de chilla abierta. Y si sientes dolor, suelta. Y si sientes calorcito. Disfruta, es transformación. Las piernas, desde lo profundo de la médula de los huesos, los músculos, las fascias, la piel, cómo vibra todo. Las rodillas. Las pantorrillas, los pies, cómo vibra todo el cuerpo, y ahora un poquito más de prisa, expande, expande, suavemente. Paramos. Ah, siente este cuerpo de chi. Relajado, expandido. Disfruta. Úndete con todo. Observa. Qué cambio más hermoso se ha dado en tu cuerpo. Es una máquina perfecta. Haz una respiración onda todo el cuerpo. Hacemos una inspiración y pronunciamos son llevando toda la vibración a través de todo el cuerpo son significa relajar. inspiramos juntas y decimos son. Inspiramos. So. Inspiramos. So. Separamos suavemente los pies, sin dejar de tocar el suelo. Separamos las puntas. Separamos talones. Flexionamos muy ligeramente las rodillas Mingmen, hacia atrás. Hui yin, cerrado. Vamos a comenzar a rotar los hombros. Adelante, arriba. Atrás, abajo. Adelante, arriba, atrás, abajo. No pierdas tu sonrisa. Haces el movimiento lo más amplio que puedas. Adelante, arriba, inspiras. Atrás, abajo, exhalas. En cada rotación, los hombros de chi se relajan y se expanden un poquito más. Hui cerradito. Pai arriba. Comienzas a sentir un calorcito y conectas el movimiento de los hombros con el chi de todo el Dantien. Ya no solo mueves los hombros, mueves el chi de pulmones, corazón, mamas. Es un movimiento amplio, suave, pero profundo. Observas el movimiento de las escápulas, cómo se separan, cómo se juntan, cómo masajean. Toda la parte posterior de la caja torácica. Mueve bien tus homóplatos. Deja que se expandan también y que se relajen profundamente los músculos que unen cada una de las costillas, los músculos intercostales. Y en cada inhalación abre bien toda la caja torácica. Moviliza bien todo el Chi, Vacío. y entonces el junio en Chi más puro del universo. El junio en chi original viene a ti. De forma natural todo lo llena, todo lo repara. Los bloqueos desaparecen. Y solo queda el vacío, la calma. Y esa armonía que acompaña siempre al amoroso chi. Bien, suavemente detenemos el movimiento. Juntamos los pies en el centro. Llevamos las manos a chi, recogiendo, recogiendo y reuniendo en el dantien. La mente en lo profundo del dantien, separamos las manos y nos sentamos. La conciencia suavemente viene a lo profundo del palacio Senshi. En lo profundo del palacio Senshi. decimos senji senji palacio sensi es el palacio de la conciencia la conciencia despierta Sensi, se da cuenta de que es de que existe Entramos en el estado de profunda calma y de autoconciencia. Minyue. Minyue, en el centro de la cabeza, en su palacio, mira hacia el frente. Hacia Yintam, el entrecejo, y en ese espacio, por detrás de Yintam, por detrás del entrecejo, cuatro centímetros. Observa. Si habías perdido la sonrisa, Observa cómo al sonreír, y se abre, se abre más. Minyue abre yintan. Observa el espacio. Reconoce el espacio. Ahora Minyue desde el centro de la cabeza mira hacia arriba, hacia el cielo. Tianmen en lo alto de la cabeza, abierto, como una ventana, al universo. Minyue mira hacia arriba y ve todo el universo. Inyue desde su palacio, inspira, mira hacia Yintan, sale por, por fuera de Yintana, hacia afuera, hacia adelante, inspira y lleva la conciencia hasta el palacio Senshi, exhala. Y hacia arriba lleva la conciencia hacia arriba. Minyue va hacia arriba saliendo por Tianmen hacia el universo. Al inspirar, Minyue vuelve a bajar hacia su palacio. Y al exhalar va hacia adelante, atraviesa Jin tan Inhala, Palacio Senshi, exhala, te amena al universo. Inhala, Palacio sensi, exhala, Jintan, hacia afuera. Inhala, Palacio sensi, exhala, te amena al universo. Inhala, es la respiración del ángulo recto, exhala, inhala, exhala, los dos canales, el horizontal, el vertical, se van iluminando. Son dos canales de chi que a medida que los recorres con la conciencia se van haciendo más luminosos, más claros. Inhalas Palacio sensi Y ahora en el Palacio sensi das una vueltita y sube. Arriba. Inhalas, Palaciosensi, das una vueltita con tu conciencia y vas hacia adelante afuera. Inhalas, Palacio Sensi, vueltita arriba. Exhalas. Hazlo a tu ritmo. Inhalas, palaciosensi sensi, vueltita arriba. Inhalas, palaciosensi adelante. Estamos entrenando las super habilidades de la conciencia. La conciencia se mueve con mucha facilidad dentro del cerebro, hacia afuera. Por tan por te amén. Relaja, relaja bien el cerebro, relaja la intención. Trabajando sobre yintán, trabajas tu clarividencia, tu percepción más allá de lo evidente para todos los demás. Trabajando la puerta del cielo, te comunicas directamente con la sabiduría del universo y la información viene a ti. Disfruta de este viaje. Inhalas, exhalas. Recorres el ángulo recto. Yin Tang, Palacios en La vueltita que das con tu conciencia dentro del palacio moviliza el chi en el área de la glándula pineal, nuestro navegador. Inhalas, relajas. tenemos el movimiento de la conciencia y dejamos, observamos en el palacio sensi. Si sientes un poquito de tensión, relaja más, expande un poquito más. La conciencia, cuando se da cuenta de sí misma, Cuando se ejercita a sí misma, produce un enorme estado de paz. Lo puede sentir. La conciencia está clara dentro de la cabeza. La conciencia Minyue va bajando hacia el cuello. Todo está muy claro dentro del cuello, hacia el dante medio. Y ahora Minyue comienza a observar el palacio Junyuan que está por detrás del estómago. En el área de la cabeza del páncreas, por debajo, por debajo del esternón donde se abren las costillas, en ese espacio donde decimos que tenemos el estómago, por detrás, a esa altura y por delante de la columna, observamos... Y comienza a aparecer la respiración en el palacio Junyuan. Minyue respira en el palacio. Al inhalar, el chi del universo viene a lo profundo. Al exhalar, el chi se expande. Inhalas. Relajas, expandes. Inhalas. Shoo. Inhalas. Shoo. Vacío. Inhalas. Inhalas. Shoo. Todos están en el Palacio Hunyuan. Las emociones se equilibran. Respira. Relaja. Relaja y abandónate. Ríndete. Poco a poco los espacios se abren. Poco a poco el chi del universo. Va penetrando en lo profundo. Respiras. Ahora con la respiración del palacio sientes que todo el cuerpo respira. El centro de la respiración es el palacio Yuan. Todo el cuerpo respira y en cada exhalación se expande un poquito más. No hay límite, no hay límite para la expansión. Te fundes con el universo. Y al fundirte con el universo, el universo comienza a respirar en el palacio Junyuan. El universo completo inhala, exhala. El universo reúne el chi en tu interior. El universo expande contigo. La respiración se va haciendo cada vez más suave, más suave. La intención se relaja cada vez más y te quedas ahí, dormida, en el palacio Junyuan. Todo es paz. En ese interior que también es universo. Todo es paz. En el universo que está profundamente en ti. Haz un silencio profundo en el interior. Y desde el silencio, fúndete con el universo. Es un diálogo sin palabras. Es un diálogo profundo con el todo. Con el todo que tú eres. Recibe toda la información, y en esta completud vas a decir: Yo soy amor. dejas que la información se expanda por todo tu cuerpo y observas qué cambios sutiles se dan en tu propio chi, cómo la información te cambia desde lo profundo en este estado de completud. Yo soy amo. Deja que la información actúe por sí sola. Relaja. El amor todo lo armoniza. El amor todo lo puede, todo lo sana. Yo soy amor. Y es que esta es tu verdadera naturaleza. Yo soy paz. La vibración cambia al cambiar las palabras. Y el chi responde. Yo soy paz. Y extiendo la paz por todo mi cuerpo. Y extiendo la paz en toda la naturaleza. Y extiendo la paz que soy. Con todas las paces que somos. Y envolvemos a toda la tierra, dentro, fuera. Somos paz. Expresamos paz. Construimos paz. Yo soy alegría. Y entonces sonrío y todas las células de mi cuerpo sonríen. Todas mis células saben que esto es así. Yo soy alegría. Somos alegría. Esta es nuestra verdad. Deja que la información te cambie. Yo soy alegría, que cambie tus neuronas, tus tejidos, que cambie tu casa. Yo soy alegría, yo soy gratitud. La información se desliza suavemente en toda la completud que somos. Yo soy gratitud. Y el corazón se expande otro poquito más. La gratitud es apertura total. Yo soy gratitud. Respira en silencio en tu palacio, Junyuan, acepta los cambios de esta nueva información. Y anclalos en lo profundo de tu propia información. Repite esta información en alguna parte de tu cuerpo que necesite un poquito más de apoyo. Repite la información que necesita esa parte en ti. Yo he dormido, pero no dormido, dormida, pero no dormida. Simplemente es. Ríndete, abandónate. Haz una respiración honda hacia tu palacio, Juan. cuyín cerradito hacia arriba y suavemente nos ponemos de nuevo de pie. El pie con los pies separados al ancho de los hombros. Queremos integrar en la parte física y de chi toda esta información que hemos recibido a través del movimiento. Relajamos el cuerpo, expandimos cerradito arriba conectados con el cielo con la tierra con la naturaleza con un disfrute y una paz muy profundos vamos a llevar mi men hacia atrás comenzamos a hacer el movimiento de la oruga Mingmen hacia adelante, Mingmen hacia atrás, movimientos muy suaves, muy fluidos, un movimiento de chi hacia adelante, aprovechamos. Inmovilizamos cada músculo de la columna vertebral, cada vértebra. La conciencia en lo profundo disfruta. Es un movimiento muy relajado. Lo único que hace falta es que lo disfrutes. Vamos incorporando poco a poco, a poco el movimiento también del asombro, rotando, acompañando a este movimiento de la uva. Y los brazos también se incorporan al movimiento poco a poco. Y la oruga se va transformando en una mariposa muy bella, muy libre, liviana, ligera. Y danzamos como mariposas en el universo. Ábrete, expandete, Mueve y disfruta. Puedes repetir, yo soy amor. Yo soy paz. Y si te entra la risa porque de repente viene una felicidad enorme, vas y te ríes o te sonríes, disfruta, disfruta, disfruta. Muy bien, poco a poco vamos deteniendo el movimiento. Observa el cuerpo de Chi. Qué liviandad. Juntamos los pies. Cogemos entre las manos una enorme bola de chi, entre las manos, los brazos, el cuerpo, la bola de chi, está dentro, fuera de nosotros, la vamos elevando suavemente por delante, muy suave, muy despacio, sé consciente de todo. La ola de chi se eleva a todo el chi que nos rodea. Arriba, por encima de la cabeza. Las manos en las galaxias traen el chi más puro del universo. El chi más puro viene y se vierte. En nuestro canal central, te amen abierto. Vamos bajando el chi. Miyue por dentro. Las manos van guiando el chi desde fuera. el en superior. Todo se ilumina. En el cuello. Pura luz. mantien medio. Todo se transforma con este chip tan puro. Y estamos tan en paz, tan abiertas, que el chi de forma natural lo hace tú. Bajamos el chi a través de las piernas, las manos acompañan, manos hacia abajo, el cuerpo va hacia abajo también. Mi yuelo profundo del cuerpo. Rodillas, pantorrillas, pantorrillas pies. Las manos en lo profundo de la tierra, en el universo más allá de la tierra. Relájate profundamente hacia abajo. Relaja todo el cuerpo. Fúndete con la tierra. el universo más allá de la tierra tomamos una gran bola de chi y vamos hacia arriba el chi se eleva y vamos hacia arriba elevamos el chi por encima de la cabeza Manos en el universo traen el junio anchivo original. Es la luz del amor que armoniza todo nuestro cuerpo, lo vertemos por el canal central del cuerpo. La cabeza se armoniza, todo en el interior de la cabeza se armoniza. El cuello. Amor puro. Tante en medio. Paz profunda. Dante en inferior, vacío, vamos bajando, vamos bajando el cuerpo, las piernas, todo fluye en el interior, desde lo profundo, todo fluye hacia abajo. Pies, manos a lo profundo, fusión con la tierra, relaja. Las manos traen el chile, el universo más allá de la tierra y volvemos a elevar la bola del chi. Cada vez es un chi más suave, más ligero, más sutil, más liviano. y Con lo que conectamos es lo que atraemos. Las manos traen el chi tan puro. Traen belleza, traen salud. Vertemos por encima de la cabeza. Todo en el interior es muy puro. Dante en alto. Cuello. Dante en medio. Mantiene inferior. Ya no bajamos el tronco, sino bajamos solo las manos, enviando el chi por las piernas. A ah, lo profundo. Los brazos se expanden hacia ambos lados. Conectamos con el horizonte desde el horizonte. Traemos de todas direcciones, reunimos el chi hacia adelante. Manos en tu chi, minyuelo profundo del lantien. Descansa, integra. este es tu verdadero ser y es lo que quieres para ti y para el mundo expande esta paz que eres con toda la humanidad Hacemos una respiración fina, onda en el Dantien. Separamos las manos a los lados. Movemos los pies, las manos. Movemos el cuerpo a nuestro placer. Muchas gracias a todos. Profunda práctica. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias María. Querida María.